¿Qué onda? gente? Hoy es sábado 5 de septiembre, acabo de buscar la bomba de la camioneta, eso es lo que hace que le entre gasoil al motor. Se supone, se supone que deberíamos llevar esto el día de hoy y con mucha mucha suerte la camioneta saldría andando, así que vamos a ver qué pasa. Bienvenidos todos, hoy es martes 8 de septiembre Posiblemente tengamos buenas noticias Hoy el día está hermoso Así que vamos a ver si podemos poner la bomba inyectada en la camioneta Y si arranca En teoría debería funcionar eh, Hace una semana tratamos de arrancarla Pero no había manera Está todo nuevo, todo, todo nuevo Pero bueno, la bomba aparentemente estaba pegada Así que se supone que ahora deberíamos ir Ponerla, purgar todo Y arrancar Bueno, ahí está la bomba armada Ahora estamos cargando la batería porque lleva mucho tiempo. Vamos a ver si arranca. No sé qué hey. Día 1, la chata volvió a casa. De, de chile, chile. En <ríe> adivinen dónde estamos en este momento todavía nosotros no lo podemos creer pero sí volvió la tráfica a casa se hizo esperar un montón un montón un montón fueron 10 o un poquito más largos meses de espera con pandemia fiestas nevadas todo lo que podía pasar pasó pero después de esos 10 largos meses, finalmente la camioneta está de nuevo fuera de casa. La trajimos hace 3 días. Estamos muy, muy contentos y queríamos poder compartirlo con ustedes. Es importante resaltar en este momento que algo muy importante a la hora de planear algo es la paciencia. Porque sin paciencia no vamos a llegar a ningún lado. Y más con este tipo de vehículos que son sumamente viejitos. Pero hay que darse el gusto, la maña y todo eso para que todo salga bien. Sí, algo que aprendimos con esta camioneta es que las cosas no son como uno quiere. ¿Sí? Nosotros teníamos toda una planificación, teníamos ganas de hacer un montón de cosas cuando la compramos y salimos súper, súper decididos a hacer todo eso, pero bueno, después la camioneta nos bajó un cambio y nos dijo chicos, relájense, que esto no es así y de a poquito, bueno, tuvimos que ir arreglando, haciendo modificaciones hasta que finalmente pudimos mover nuevamente la camioneta. Si bien estamos atravesando por un momento de pandemia que es súper difícil para todos y a nivel mundial Y nos atraviesa a todos los que vivimos en el mundo Está bueno saber que también pasan cosas buenas Como nosotros ¿Está? estamos acá adentro <risa> Pero bueno, mucha gente tuvo que modificar un montón de planes que tenía Nosotros mismos para esta fecha ya planeábamos tener la chata cero kilómetro en todo Y poder, y estar, bueno, capaz poder en ya estar en la ruta Pero bueno, pasaron estas cosas y todo lo que pasa pasa por algo, así que bueno, acá estamos. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, pero nunca dejen de seguir sus sueños, por más cliché que suene. El sueño nuestro era tener la camioneta completamente construida y estar en ruta, pero todos estos pequeños pasitos que damos son como micro sueños del, del sueño mayor que tenemos y cada uno tiene su recompensa. Entonces por ahí el, el consejito es no se frustren si el sueño mayor no llega ya, vayan trabajando en esos pequeños objetivos que lo acercan a, a lo que ustedes quieren hacer en, en, en lo que sea que quieran hacer. Bueno, y antes diré lo importante... Muchas, pero muchas gracias a sí. cada uno de los que nos escribió preguntando por la Traffic, preguntando cómo estamos. la verdad que es estos 10 meses hicieron esperar para todos y para nosotros también, pero también para la gente que vio el video que habíamos hecho con la Traffic, las salidas y todo eso, así que muchas, pero muchas gracias a todos los que escribieron y se preocuparon. Esperamos traerle mucho contenido que les sirva, tenemos noticias, tuvimos una nueva que se hace poco de algo que es muy importante para la Traffic, así que se los vamos a estar mostrando. El mejor regalo de cumpleaños que me podrían haber hecho. <ríe> y ahora sí. Vamos a lo importante, a la mecánica para que quede eso. Creo que es un buen momento este para decirles que se suscriban, que es sumamente gratuito y nos ayudan un montón haciéndolo Muchis muchísimo. muchísimo. <risa> y si le dan me gusta, también nos ayuda un montón. Eso hace que YouTube le quiera mostrar el videito a otras personas que les pueda servir. Así que arrancamos este sueño que no arrancó en kilómetros todavía, pero sí en emociones. <risa> Respecto a las modificaciones de mecánica que le hicimos, lo principal y lo primero fue la tapa de cilindros que se rajó cuando se sopló la junta, así que ahí tuvimos que hacer nuestra primera inversión que de hecho era lo primero que íbamos a hacer a la camioneta. Cuando el mecánico Pablo sacó la tapa, nos dijo que estaba fisurada y ahí bueno, nos empezamos a replantear un montón de cosas. Lo primero fue comprar la tapa con las válvulas, los bulones, todo lo que necesitaba para dejarse eso nuevo, completamente nuevo una vez que terminamos eso y como nada faltaba un montón de tiempo para poder sacar la camioneta al taller empezamos a pensar en qué otras cosas podíamos mejorar para que una vez que la camioneta salga del taller no tuviéramos que preocuparnos por más nada y ahí fue que pensamos en el tren delantero en el tren delantero cambiamos primero bueno rótulas, precaps extremos y cuando e íbamos a sacar la camioneta del taller hace unos días, nos dimos cuenta que la caja de dirección hacía mucho mucho ruido así que compramos una caja de dirección nueva, tiene una caja de dirección 0 kilómetros la camioneta estamos muy contentos con eso y además de eso cuando tratamos de hacer la RTO que vendría a ser como la BTV de otros lugares nos dijeron que teníamos problemas con el freno de mano, cambiamos los dos frenos de mano, cambiamos las cintas del freno de mano, está todo completamente nuevo. Además de eso también cambiamos los rodamientos de atrás, tratamos de que la camioneta quede completamente cero kilómetro en cuanto a eso. Cambiamos el aceite de caja, todos los filtros, está prácticamente nueva. Este es un buen momento para decir que vivimos en Ushuaia y las cosas tardan mucho en llegar. Así que bueno, parte de la espera de estos 10 meses fue para esperar los repuestos. Otra cosa que cambiamos fue el radiador y todo el kit de mangueras de agua, de circulación de agua y de aceite. Eh, si bien había mangueras que estaban buenas, no sabíamos qué mangueras eran nuevas, qué mangueras eran más viejas, cuáles estaban parchadas, cuáles no. Así que aprovechamos, como dijo Sofi, para hacer esta inversión y comprar absolutamente todo. Un dato gracioso es que hace poquito tuvimos que llevar las cintas de freno que habíamos comprado porque no coincidían, así que compramos las cintas por otro lado y esa plata que salía la cinta hoy fue lo que nos salió comprar la caja de dirección que era algo que no estaba planeado, así que eso fue un, un, un buen extra. Vamos los chicos de Rombo! <risa> Así que queremos agradecer a, a los chicos de Rombo Repuestos porque realmente se coparon un montón. Nos tienen muchísima paciencia cada vez que vamos, ya somos casi de la familia de Rombo y mucho de todo esto también es posible gracias a ellos. Bueno, ahora vamos a otra pregunta súper importante que nos hacen que es ¿Cuánto nos costó la camioneta y cuánta plata tenemos invertida hasta el día de hoy en la camioneta? La camioneta en su momento nos salió súper barata, nos había salido 1500 dólares. Hoy suena como para ir un poco más, pero en ese momento el dólar estaba 30 y piquito. Y hasta el día de hoy llevamos más o menos invertidos en la camioneta, redoblantes. Unos 290 mil pesos más o menos. Tenemos una planilla de gastos en la que vamos anotando todo lo que fuimos comprando, incluso el valor de la camioneta y todas las cositas que fuimos comprando, foquitos, lo que sea que le pusimos a la camioneta, lo vamos anotando ahí porque eso nos va a permitir saber el día que terminemos de armarla cuál fue el valor final de la inversión. No es algo realmente en lo que reneguemos o nos sintamos mal porque como dijimos al principio, este es nuestro sueño, así que cada centavito viene para acá. Bueno, y ahora sí, el último paso que nos queda para poder pasar la RTO es el cambio de parabrisas. Sí, cuando lo quisimos hacer el año pasado, nos dijeron que el parabrisa no daba más. En realidad sí da. No está <risa> destruido, no se <risa> pero está rajado de punta a punta, así que lo vamos a cambiar. La idea es en la semana, así que vamos a llevar la camioneta a cambiar el parabrisas. Ya tienen el parabrisa acá, eso es un punto interesante. Eso es algo hermoso, pero no hay que esperar. Más en estos tiempos de coronavirus donde todo se demora el doble. Así que estamos muy contentos por eso. Y lo próximo que queda por hacer, además del parabrisa, es... Desarmar la camioneta, vaciarla por completo, llevarla para que pase la RTO. Y bueno, en algún momento meternos en lo que es la chapa, sí que está como bastante deteriorada y queremos dejarla, dejarla impecable. Así que... No, ¿eso, eso fue acá? todo. Sí. Y ahora sí. Eso fue todo por hoy, esperamos que les sirva toda la información que le dimos sobre las cosas que le cambiamos, por ahí a ustedes escuchan algo parecido o ven algo parecido, así que esperamos que les sirva. Si tienen consejos nos pueden dejar también en la caja de comentarios, sí, eso nos ayuda un montón. En el primer video nos hicieron un montón de críticas respecto al calefactor y eran todas súper válidas y es algo que tenemos súper en cuenta para la próxima remodelación que hagamos de la camioneta y su distribución. Nuevamente, gracias a todos los que nos ven Gracias a todos los que nos escribieron este tiempo Y sobre todo gracias a la familia que también nos tuvo mucha paciencia en estos y tiempos Y mucho. se puso muy feliz cuando volvió a tráfico a casa Así que gracias a todos los amigos y familias que también se preocupan Y no olviden suscribirse, poner me gusta, darle like, compartir si así quieren Y seguirnos en nuestras redes sociales como Chilancriade Nos y vemos en el próximo video